Hola Antonia, que está otra? Hola Antonia, eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas más formalmente a la sesión de hoy. Una sesión que, que la semana pasada tuvimos que suspender, pero que estamos realizando hoy día junto a Sergi Sancho Fibla. Muchas gracias Sergi, eh, Sergi por, tu, por tu participación. Te damos la bienvenida como expositor de la, de la sesión de hoy. Una sesión que con Jimena, sin duda, también, bueno, como todas. Hemos estado esperando con mucho entusiasmo, eh, como siempre partir por presentar muy brevemente este ciclo que nos está convocando hace varios meses ya desde desde mayo de este año en el contexto de, del que está organizado en el contexto del proyecto de investigación Fondesit eh, de Jimena y también el mío propio eh, y en relación a un tema, a, un, a un tema una facultad a un concepto una noción ¿Cierto? Eh, que es la facultad imaginativa, que es central para entender el fenómeno visionario, un fenómeno que tanto Jimena en el contexto de la colonia como, como yo, en otros contextos, ¿cierto?, eh, estamos estudiando en nuestros proyectos. Eh, como siempre decimos, esto es un tema que requiere y es algo que, que hemos ido comprobando, ¿no? Una, una, una aproximación, un acercamiento que sin duda debe ser interdisciplinario transhistórico también en distintas épocas, en distintos lugares y a partir de distintos conocimientos y reflexiones se ha entendido esta facultad de maneras muy diversas, pero siempre se le ha dado una importancia muy, muy relevante. ¿no? Y, y hemos ido eh, abarcando este tema a partir de la filosofía, de la literatura, del arte. Hoy día vamos a volver a la literatura y, y vamos a, a centrarnos en un contexto fundamental, que es el contexto de la floración de la espiritualidad femenina durante la Edad Media, con un gran conocedor además de esta tradición, Jimena nos va a presentar a Sergi inmediatamente a continuación, así que nada, les, les, les doy la bienvenida y, y decirles que como siempre la idea es invitarlos, invitarlas a que luego de la primera parte, en que Sergio nos va a contar algunas cosas, cierto, y nos va a orientar un poco la reflexión, eh, ustedes puedan participar también de esta, de esta conversación. Están todos y todas muy invitadísimos a, a participar de, de este diálogo que vamos construyendo en cada sesión. Así que eso, eso, ya sea por el chat o también de manera oral, directamente liberando sus micrófonos. Así que muchas gracias, Sergi, y, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hola a todas, hola a todos. Les presento, como dijo Daniela, a nuestro invitado, un gran conocedor del, del tema que hoy eh, se propone, que es eh, Sergi Sancho Fibla, que él es, eh, como habrán visto en la invitación, es doctor en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina, donde estudia diferentes aspectos de la espiritualidad femenina medieval desde la antropología histórica, la mística, la memoria comunitaria, la construcción de la santidad, las prácticas de devoción y la relación entre estas y el letramiento. Es además autor de un libro precioso, muy recomendado, que es Escribir y meditar, Margarit Doink, Cartuja del siglo XIII, que es este... Para que vean, está muy manoseado, muy, muy eh, buen libro, eh, vamos a, a hacer algunas preguntas hoy sobre eso, eh, y que es eh, justamente producto de, de, de su tesis doctoral, y, y de, de que, bueno, eh, ya, ya lo conversaremos, pero es muy interesante cómo a partir de la figura de, de, de una mujer, eh, ser bien el libro explica toda una época que ahí lo, lo vamos a estar conversando. Así que muchas gracias, Sergi, nuevamente me uno a los agradecimientos de Daniela por aceptar esta invitación, por aceptarla, sobre todo en esta época de sobresaturación de, de virtualidad, en esta hora que les toca eh, a ustedes en, en, en ese lado del mundo. Así que te invito a, a que hagas tu presentación para que luego podamos empezar a dialogar. Muchas gracias. Genial, bueno, muchas gracias y muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la, por la invitación. Eh, realmente es, es un placer y es un placer sobre todo eh, participar en, en eventos que no, no tienen, digamos, el, la seriedad o, o, o, digamos, o por lo menos la, la, el aspecto programático y sistematizado de, de los típicos congresos académicos. Y yo creo que eh, realmente dar la posibilidad para conversar. Es una, es una gran medida, es un gran, digamos, eh, pues, una gran herramienta para, para los tiempos que corren. Y dejadme también simplemente decir que, que lo siento mucho por la semana pasada, eh, fue una, una cuestión digamos, eh, personal eh, que no, pudo, no pude resolver de otra manera y por eso tuvimos que, que posponer pues, la, la, pues, el encuentro. Eh, lo siento mucho por, por si ha causado algún, algún tipo de, de trasbalso a, a alguien y, y nada, estoy muy contento de estar aquí. Voy a eso, dar cuatro, cuatro pinceladas, un poco de lo que yo creo eh, o de algunas cuestiones, digamos, base para luego poder eh, participar todos juntos en la, en la, en la discusión. Eh, si me alargo demasiado, me lo decís porque tengo tendencia a hablar demasiado. Entonces... Me decís en algún momento, oye, ya han pasado 15 minutos, déjalo. Eh, porque básicamente, claro, eh, empecé a, to a tomar notas y, y claro, es un, es un tema enorme, es un tema realmente que eh, es vertiginoso, eh, el tema de la, de la imaginación. Y yo quería empezar por el tema de, del, del problema de, lo, de los esencialismos, muchas veces en los conceptos estos heurísticos o, o teóricos. Es decir, ¿cómo conocemos el mundo? Pues sí, lo conocemos con... O como, como conocemos el pasado en este caso, eh, veréis que aunque estemos hablando de literatura porque estamos hablando de, de textos escritos mi aproximación es, es desde la, la antropología histórica, tengo una, una aproximación realmente muy historicista, muy histórica a los, a los conceptos y estos, eso, estos conceptos, estos sacos, estos recipientes eh, con los que vamos separando y clasificando y ordenando los datos del pasado, para mí es muy importante realmente contextualizarlos. Eh, y porque cada uno de esos conceptos tiene significado, es significante, tiene un nombre y tiene una realidad a la que se refiere. Y tanto el nombre como la realidad eh, deben entenderse eso como, como, como parte de un marco eh, histórico determinado. Digamos que todo es fruto de, de una época y es concebible bajo el paraguas de, de, de esa época. ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, eh, digamos que la, la idea siempre ha sido para mí la de conjugar eh, nuestro horizonte con el horizonte del de las fuentes, ya sean escritas, gráficas o, o, o materiales, vaya. Eh, y, de, y depende mucho, claro, evidentemente, de la destreza del interpretador, del, del, del exégita, eh, para poder realmente acercarse a estos conceptos. Pero realmente simplemente quería decir que, que esto, los dos, para mí, los dos conceptos que eh, presentan, que anuncian esta, esta sesión. Son sensibles, son, eh, digamos, eh, están en un equilibrio muy fino, porque son eh, conceptos que, que vertebran muchas muchos otras dimensiones y, eh, y que al mismo tiempo, cuando nos situamos en otras épocas, eh, bueno, Daniela y Jimena ya lo saben, pues esto cambia mucho, ¿no? Entonces, eh, Básicamente voy a hablar de, de la contextualización de qué es mística, qué podemos entender como mística en la Edad Media y qué podemos entender como imaginación en la Edad, en la edad Media. Empiezo por la mística. Eh, evidentemente se trata de un concepto escurridizo y con el que jugamos de manera muy libre ahora mismo, sobre todo a partir del siglo XIX, el, el subjuntivo de mística o de misticismo... Por cuanto yo sé, no existe en el medievo. Eh, se trata de una, de una invención posterior, en la edad moderna ya, y hay diferentes teorías sobre cuándo empieza a aparecer. Es, por ejemplo, Corrado Boloña, el, el profesor del Collège de France, ha, realizó un estudio realmente pormenorizado de los diccionarios, del léxico, de diferentes digamos, eh, listados del léxico francés durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y demostró cómo de manera lenta y gradual hay una asimilación del concepto como un campo de conocimiento. Eh, un campo de conocimiento otro, eh, digamos, al de las universidades o al del mundo digamos científico, pero eh, realmente la cuestión es el asentamiento de un subjuntivo, que es la mística o el misticismo. Y a partir de ahí sí que, eh, en clara oposición a la razón, empieza pues, el siglo XVIII, el idealismo, eh, el siglo XIX ya lo conocemos, ¿no? Y, um, claro, eh, si bien es una palabra griega, o viene de una palabra griega, eh, evidentemente se utilizaba ya antes esta, esta, o sea, se utilizaba, perdón, después, en la, en la Edad Media, esta, esta palabra, pero siempre como adjetivo. Algo místico, era algo escondido, era algo velado... Y eh, encontramos, por tanto, en algunos tratados medievales, eh, pues el que habla del arca mística, el que habla del conocimiento místico, el que habla de la exégesis mística, en el sentido siempre de revelar algo que está escondido. Y eh, lo que llamamos nosotros, por tanto, mística ahora o misticismo, ¿cómo se llamaba entonces en la Edad Media? Pues realmente nunca mística, eh, pero tenía muchos, muchos nombres posibles. Eh, en el siglo XV y posiblemente antes, encontramos de manera muy clara la diferencia, por ejemplo, entre lo que llamamos teología mística y la unión mística. La unión mística, vaya. Eh, en uno hablamos de la reflexión en el sentido de la, de la revelación de un sentido oculto, la teología, teología mística. Y en el otro hablamos de un discurso sobre la experiencia. Es muy revelador o es, es ejemplar en este sentido el caso de la Cartuja de Erfurt, un monasterio de cartujos en el que encontramos un catálogo maravilloso, un catálogo de la biblioteca realmente extraordinario, en el que se, esta, se establece una lista comentada de los libros que posee el, el, el monasterio. ¿no? Y eh, esto se realiza entre finales del siglo XV y principios del, del XVI, y concierne a libros pues, en latín o vernacular que los bibliotecarios o, o los copistas. Eh, organizan y, y ordenan dentro de la, de la biblioteca. Y lo hacen con etiquetas. Y cada una de estas etiquetas corresponde a un campo del conocimiento. En las letras D, e, F, Y... En fin, hay algunas letras que ellos atribuyen a eh, aquello que es la unión mística. Completamente diferenciada de otras etiquetas que atribuyen a la teología mística. Es decir, hay dos realmente dos maneras de a hablar de esto que llamamos la mística. Y en esta parte que ellos atribuyen a la unión mística, la unión mística, vaya, aparecen eh, como, los llaman ellos, ejemplos y revelaciones. Y ahí encontramos pues, los casos de Birgitta de Suecia o Matilde de Magdeburgo, Matilde de Hackeborn, eh, Gertrudis eh, la Grande, Caterina eh, de Siena, Hildegard de Vinga, en fin, todo. Todos este tipo, de, este tipo de, de, de místicas que ya conocemos y ese es, es, aquí hay una, una categoría de género muy, muy clara porque ellos atribuyen a este campo de la unión mística autoras femeninas, salvo uno que sería eh, Enrique Suso, eh, Heinrich Suso, Soise, eh, que sí que está dentro de esta, de esta categoría. Eh, simplemente para decir, eh, a esto lo está estudiando un colega de la Universidad de, de Freiburg, eh, Balash Nemes, con un, un proyecto que se llama Making Mysticism, precisamente, que está estudiando realmente de dónde viene el, la, el uso de la palabra místico, ah, místico perdón, mística o misticismo. ¿no? Entonces, ¿por qué situar todos estos eh, libros eh, digamos de mística dentro de, de la mística, pero con categorías diferentes o etiquetas diferentes? Eh, pues porque todos se relacionan, se relacionan con la revelación de algo oculto, al mismo tiempo que hablan de una experiencia. Eh, esta experiencia puede ser también una reflexión, no, esto no quita realmente que haya también una, una dimensión de reflexión. Pero a diferencia de la teología mística, tienen digamos eh, pues unos códigos propios. La teología mística también tiene sus propios códigos, que son los de la escolástica, son los de, pues, de la teología. ¿no? Eh, es como si dijéramos que pues, una canción pop habla del amor y una película de, de, de Haneke habla del amor, pero evidentemente no son los mismos códigos. Entonces, se habla de, de, de estos textos de la unión mística como ejemplos o revelaciones. Y a mí me parece perfecta esta, esta atribución, porque aquí encontramos los conceptos clave. El ejemplo... A veces lo llamamos un, el espejo, pero viene a ser lo mismo, es dar un ejemplo de una vida modélica. ¿eh? Aquellos textos que, va, que hablan de las experiencias, que hablan de, de una experiencia eso, modélica, ejemplar, y ya puede ser eso como un reflejo en, con el espejo. Muchas veces encontramos especulum, ¿no? espejo, etc. Y um, estos son los textos místicos por antonomasia, los que realmente siempre pensamos eh, digamos, cuando hablamos de, de mística. Eh, pero... Estos testimonios se pueden también encontrar en, dif en diferentes tipos de, de, de otros textos, pues en, la, en cartas, en pequeñas notas, en, en textos digamos, más contundentes, con un, con un contenido eh, pues, teológico más, más, eh, más importante, o en vidas, eh, en, en vidas de, de, que llamamos a veces geografías, en fin, eh, pero a veces la mayoría de las, de las veces no son santos, por lo tanto eh, la idea de la geografía es un poco... Es un poco eh, particular en este, en este contexto. Bueno, y cada uno de estos textos también entonces tiene sus especi especificidades. Por ejemplo, especialmente las vidas están muy con condicionadas por una estructura precisa que es la de la geografía. Algunos de estos ejemplos, eh, pues encontramos también las revelaciones y que, que tienen también unos, unos preceptos especiales. Eh, se trata de, en este caso, de textos visionarios eh, es decir, que, que se concentra en el fenómeno de la visión y de la imagen. La, la visión interior, la, la visión de algo sobrenatural, la visión eh, especular, pero es, en todo caso es un conocimiento revelado a partir del yo veo eh, o yo vi, eh, un yo veo que es, es el reenactment, el, el, el, la representación ¿no? del yo vi de San Juan de Patmos en, en el Apocalipsis. ¿eh? Las, las revelaciones de, de Juan de Patmos en las que él empieza diciendo... Yo vi tal cosa, yo vi tal cosa. ¿no? Y este, este carácter imaginal es el que se prodiga y se, y, se, y, se, y se reproduce de manera extensa a lo largo de toda la, la Edad Media. Pues esta la, la tradición digamos en la que se asenta el, el texto visionario o el texto profético, que también algunas veces eh, es el mismo, pero muchas veces la profecía y la, y la visión tampoco eh, son lo mismo. Pero bien, no, no me alargo más, entonces... Esto por el, el, lo que llamamos eh, mística. Eh, en cuanto a imaginación, sería un poco más breve. ¿eh? Eh, pues Citaré lo, lo que dice Mary Car Caruthers, uh, Caruthers uh, en uno de sus uh, magníficos libros que yo eh, devoré para, para mi tesis doctoral y siempre lo he tenido en, en la mente. En el, en el que ella decía que somos incapaces ahora mismo de entender qué es la imaginación anterior a Freud y al romanticismo, eh, porque se trata de dos fenómenos, es decir, el, el, la idea del inconsciente y la idea de, de la imaginación creadora propia de, del idealismo y del romanticismo, o del genio, que, que nos eclipsan cualquier otra eh, concepción. Y hay, hace falta pues, eso, un, un trabajo muy eh, importante ¿no? de contextualización para entender que la imaginación eh, pues, tenía otros roles quizá en otras, en otras épocas. Eh, a ver, la, la imaginación en la época medieval es, es un poco complicado pero realmente voy a, voy a intentar ser, eh, ser muy sintético eh, era otra cosa el, el concepto de imaginación en todo caso eh. se trataba de la facultad de rescatar las imágenes de la mente eh, pero era más im imitativa eh, que creadora o que creativa eh, se, se trataba digamos de la imaginación de la reproducción de datos sensoriales almacenados en la mente, en la almacenados en la memoria. Es, de hecho, una facultad muy relacionada con la memoria. En la, media, eh, la Edad Media se ha vista, de hecho, como una época de, de imaginación poderosa, a veces y a veces como precisamente una época en la que faltaba imaginación entonces no, no se pone muy de acuerdo eh, ¿en qué sentido de imaginación poderosa? pues eh, con la idea del cliché este de, de la época oscura, siempre se dice que la imaginación, la fantasía como, como, como concepto griego que da paso a la razón entonces eh, digamos que la edad moderna sería la de la razón y la edad media sería la de la, la, la imaginación, pero ya os digo que hay otra idea de, del periodo de la Edad Media que, que decían que faltaba imaginación porque hay una repetic repetición de motivos, porque hay esta idea de la sospecha de lo nuevo... En todo caso, vemos que la Edad Media siempre se lleva todos los palos, ¿eh? siempre todos los negativos. O Son sea, dos visiones completamente contradictorias, pero siempre, en, en ambos casos, negativas. Y sin embargo, eh, hay que decir que, eh, eh, sobre todo al final de la Edad Media, a partir de los, los siglos XII, XIII y sobre todo a partir del XIII-XIV, hay un interés extraordinario en las teorías de la cognición, eh, teorías del, del conocimiento, de, del aprendizaje y, de, evidentemente, de la memoria. Y, y el, el cambio este progresivo entre platonismo y aristotelismo es realmente el punto, eh, yo diría, culminante. Y eh, en esta época, por tanto, a partir del siglo XIII-XIV, siguiendo las, las ideas de Aristóteles o, o de los eh, comentarios árabes de Aristóteles, en todo caso, la, im la imaginación tomaba parte claramente en cada uno de los actos del conocimiento del mundo. Eh, se trata, eh, ¿no? con esta idea mmm, aristotélica de el alma nunca puede pensar sin una imagen, ¿no? de, del libro de, de Ánima, se pensaba, por tanto, que la imaginación era una facultad orientada a descubrir la verdad, no tanto a imaginar, a inventar o a crear. Se trataba realmente de un, una posibilidad una herramienta que tenía para conocer el mundo. Eh, entonces, eh, ya os digo, eh, de manera simple y un poco atropellada, se puede entender que la, que la concepción medieval o tardo medieval eh, del cerebro eh, se, se estructuraba como eh, tres pequeñas celdas o tres pequeños espacios o compartimentos. compartimentos perdón. El primero era el, el compartimento imaginativo, o la celda imaginativa, donde los sentidos exteriores percibían y ponían en orden todo con una, una pequeña impresión. O sea, un, es importante para ellos decir que todo lo que veían se compactaba en una sola impresión. La celda del medio sería la lógica en la que había la, la parte de estimación, de, de, de evaluación de los datos, y luego... La tercera y última sería la celda de la, la celda memorativa, la de la memoria. Y es donde hay realmente la aprensión, la preensión de, de las cosas que se guardan en el tesoro, ¿no? el tesaurus um, de la memoria. Y es interesante también aquí decir que Merica Carothers, por ejemplo, habla del invento, inventario, perdón, el inventario, inventory eh, de la memoria, en el sentido de que es una, un almacenaje, pero también capacita para la invención. Y esto es, es realmente, para mí, lo más importante eh, para tener en cuenta en, en, en, todo este, en, en todo este contexto, es que la memoria es una realidad que funcionaba como algo parecido a lo que hoy llamamos imaginación. Era aquello que participaba de la recolección, pero también, sobre todo, de la invención de las imágenes. La... así como y, y, y así, de hecho, por eso eh, se llama una parte, digamos, de la inventio. Una, una parte de la mnemotécnica, de este trabajo de la memoria que se enseñaba en las escuelas, en las universidades, en los cursos, en, en toda la, la retórica, digamos, en general, ¿no? por la reconstrucción de discursos, de imágenes, etc. La idea era, a partir de aquello que está recolectado, aquello que está almacenado, puedes recombi recombinarlo inventando algo nuevo. Y por eso había que entrenarla a la memoria. Y es por ello que, que el mundo de la espiritualidad y la imaginación, eh, perdón, en el mundo de la espiritualidad pues la imaginación tiene un papel muy relevante porque es, ha habido muchísimos estudios en, los últimos, en las últimas décadas de eh, los diferentes procesos eh, de, de devoción y de, de, de meditación en los que se partía a veces de una imagen física, de una imagen en 3D o en, en 2D y a partir de ahí había un trabajo de especulación puramente mental, ¿no? Y es ahí donde eh, entra la idea de, de la imagen mental, es decir, la, la importancia de una imagen mental que está eh, a partir de la imaginación, la lógica y la memoria, está digamos, eh, almacenada como un recurso para expresarse. No sé si, si me estoy eh, explicando bien. Pero en todo caso, la idea es que más allá de, de, de referentes físicos, ¿no? que sean reales, textuales, mentales, la, la, la cuestión es que la imagen mental trabaja con la especulación y, y, y está plasmada en la memoria. Y cuando una revelación en un contexto visionario, un contexto místico, tiene lugar, uno puede ir a la memoria a rescatar la, las armas, los re recursos retóricos o iconográficos, lo que sea, para transmitir eso y es ahí donde entra en juego para mí la idea de eso, lo que hoy llamamos imaginación o que en la Edad Media quizá se llamaría el poder creativo o creador de la memoria dentro de un contexto visionario porque la visión es de otro plano de la realidad, necesita una traducción ¿qué es lo que permitirá la traducción? Es precisamente la memoria y, y... No sé si queréis que, que dé algún ejemplo o, o podemos dejarlo aquí y poco a poco vamos desarrollando esto. Porque yo trabajé sobre todo con el tema del de, de aspecto programático y el aspecto realmente sistemático de, de las visiones. Las visiones no son solo cuestiones de epifanías que aparecen sin que uno lo, lo, lo tenga en cuenta o, lo, o que uno se lo espere. Sino que hay, sobre todo a partir del siglo XIII, lo que vemos es que uno se prepara para tener un fenómeno misionario, uno trabaja eh, el hecho de tener un, un, una, pues una contemplación, ¿no? un, un, un episodio digamos, de, de contemplación. Y cómo lo trabaja precisamente con la imagen mental. A partir de diferentes referentes, que pueden ser, ya os digo, reales, textuales, eh, en fin, lo que sea, pero el verdadero trabajo está en la mente en la especulación, con estas meditaciones, que la meditación al fin, al fin y al cabo se usa para todos, es un concepto un poco, eh, digamos, Joker, eh, que, que, en que utilizamos para diferentes cu cuestiones, pero la meditación era un paso previo necesario para llegar a la contemplación, para llegar a la, a la visión. Y al mismo tiempo era el paso que te proveía, que te proporcionaba los recursos para luego traducir esa, ese, ese fenómeno visionario. Y no sé si se ha entendido, pero eh, si queréis lo podemos dejar aquí y, y vamos charlando a partir de aquí. Sí, perfecto, todo muy claro, muchas gracias. Eh, sobre justamente este último punto que estabas tratando, eh, también pasa mucho eso, cierto de que son muy pocos los casos en que dichas experiencias son espontáneas, eh, pero a la vez también no es que la visionaria, creo, o sea, no sé qué piensas tú, eh, realice estas prácticas para lograr una experiencia visionaria, digamos, era, era parte de, de la vida, ¿no? Como... Claro, exactamente, muy bien. En realidad, claro, forma parte de una, la vida, sobre todo monástica al principio, sí. y poco a poco se va desplazando la vida laica también, a partir, de, sobre sí. todo del siglo XIII, ¿no? Eh, vemos cómo... El fenómeno visionario también afecta a personas pues, laicas que no, no están en un monasterio, eh, pero que rezan las horas, uh, o sea, las horas canónicas, o que realizan simplemente eh, trabajos de, de estudio, de lectura, lo que luego se llama a partir de, de los Países Bajos, pero que afecta en realidad a toda, toda la Europa eh, Occidental, eh, esto de la... De la, de la La, devo eso, la, la devoción moderna, eh, la, lo que llaman eh, el fenómeno de la devoción moderna, para hablar de esta eh, pues, eh, una serie de, de principios que se establecen como propios de los laicos, eh, sobre todo de las mujeres precisamente, para estudiar ¿no? a, a imagen de la, de la Virgen, eh, tienen que estudiar, tienen que rezar el, el breviario o el libro de horas, y a partir de esta lectura, y de esta, de esta la masticación realmente de, de los textos y de las, de las imágenes mentales que los textos eh, proporcionan, dan lugar a estos fenómenos visionarios. Ahí um... podrías contarnos un poco a qué te refieres cuando, bueno, que, que en tu libro, con, con, con el caso que tratas, lo, es, es parte central, lo que es una imagen textual en ese sentido. Sí, la imagen textual también otra vez eh, yo lo cojo, es un concepto que cojo de America de Rothers sí. eh, ella llama Literary Pictures eh, y que son ella dice, son una serie de puntos gráficos, es decir escritos que eh, a manera de estrellas en una constelación marcan las imágenes que uno tiene que construirse en la mente, es decir las palabras funcionan a modo de estrellas para una constelación que uno va construyendo en la, en la mente y sobre todo son perfectas las, la, y de ahí el, el, el, el gran éxito que tuvo la escritura para todos los, los, uh, los fenómenos visionarios, porque uno se puede, puede pensar por qué en los fenómenos visionarios no encontramos casi eh, imágenes, imágenes, quiero decir, pintadas. Pues básicamente, yo creo, es una cuestión muy personal, evidentemente no, no, no se podrá nunca saber eh, una ciencia cierta, pero porque el texto da muchas más posibilidades. Da la posibilidad de crear imágenes en acción, eh, en, en imágenes cinéticas, eh, imágenes que no se pueden representar de manera gráfica. Uh -huh. Esto el texto lo, lo permite, porque permite... Eh, la, la, la, la contradicción permite diferentes, la amalgama permite, en fin, diferentes eh, pues, eh, posibilidades que quizá la imagen gráfica eh, pues, eh, permite menos, ¿no? quizá ¿no? algo así. Sergi, y yo quería llevarte a esta, esta distinción entre esta aproximación al, al fenómeno místico desde la teología. Y por lo tanto que tú mencionabas desde la, desde la escolástica, desde este saber, desde este tipo de conocimiento que tú muy bien distinguiste, ¿no? como tipos de conocimientos o de, me imagino que son maneras de aproximarse a la experiencia de lo divino, ¿no? que se distingue entre la teología y la unión mística, y que esta unión mística que tú muy bien describiste como, como esta experiencia está relacionada con esta categoría de género, son las mujeres, con, el único, con, el único, con la única excepción de Henry Sussaud, cierto, que también sería bien interesante eh, si pudieras contarnos, creo yo, en este contexto, eh, y además de, quizás desde, desde el presente, como tú decías al principio, eh, esta, esta función fusión de horizontes que se produce cuando uno estudia textos del pasado, ¿no? como en esa voluntad de, de fusionar el presente, eh, un presente en el cual estamos además como... Eh, muy conscientes de estas categorías, probablemente problematizándolas, eh, pensándolas, ¿cierto? reflexionándolas de, desde nuestra cotidianidad. Eh, entonces eh, quería llevarte por ahí, si podrías eh, contarnos un poco más sobre eso, sobre la relación entre la experiencia mística y la, y la espiritualidad femenina y, y su, su, su distinción desde esa aproximación más teológica, más escolástica, intelectual, racional, en fin. Muy bien. Eh, sí, um, a ver, yo hablo de, de teología, perdón, de, teología, de mística femenina o mística masculina, siempre diciendo que no tiene relación evidentemente con el sexo eh, masculino o femenino. Estamos hablando de categorías de género, de diferencias de género construidas históricamente. Y, digamos, contextualmente. Entonces, eh, eh, puse el ejemplo de Suso, pero es el único que está en el catálogo ese. Pero yo pondría también, pues, Eckhart, pondría a, a Bernardo de, de Claraval. Es decir, hay diferentes eh, casos de hombres que, con esta distinción que hemos hecho, o estas categorías, entrarían para mí dentro de lo que llamamos la mística afectiva, que ha sido la que hemos llamado también mística femenina, porque es verdad que ha habido muchos más casos de mujeres. ¿Por qué ha habido más casos de mujeres? Pues esta es otra, otra cuestión. Evidentemente no es esencialista, no, está mujer, no es una cuestión natural que las mujeres estén predispuestas para ello, ni mucho menos. Evidentemente hay que, hay que acabar con este tipo de, de, de preceptos. La, la idea es que poco a poco fue el tipo de aproximación espiritual que se recomendó a las mujeres. Es decir, hubo una gran presión para que las mujeres tuvieran este tipo de... Ellas como eh, seres exentos de la posibilidad de ir a la universidad, de estar en los grandes centros de la cultura hegemónica, les queda única la posibilidad del conocimiento revelado un conocimiento revelado que es a sí mismo un tópico, evidentemente, porque la gran mayoría de estas mujeres eran, eran, o sea, tenían unos cerebros eh, dotados de, de una gran inteligencia y eran eh, de una, de una futura, digamos, espectacular. Entonces, ellas siempre dicen, no, es que yo soy, soy ignorante, soy idiota, pero siempre es un, o tópico o simplemente una especie de modestia, de, eh, falsa modestia. no Pero ¿Por qué entonces? ¿Por qué se recomienda a las mujeres? Por una parte esto, eh, por una parte por los espacios de saber. Los espacios de saber se eh, desvinculan completamente del, del, del mundo eh, pues, natural o laico, digamos, y dentro de la, del, del mundo religioso que es el que tiene la, el monopolio de la, de la escritura y de la lectura y del conocimiento, de un tipo de conocimiento, perdón. Eh, encontramos que eh, hay una voluntad eso, de separarlos. ¿no? Hay el, el mundo del clérigo y el mundo del laico. Y en el mundo del laico cae la mujer, incluso la mujer religiosa. La mujer religiosa tiene mucho más que ver con el laico que con el clérigo. ¿no? Entonces, ¿por qué? También porque la mujer se concibe como aquella que eh, restituye de alguna manera la imagen en el mundo. Es decir, desde un concepto, y no, no quiero meterme con, con cuestiones teológicos pero la idea es que con el pecado original, eh, la imagen, el cuerpo, todo aquello que es material, todo aquello que es visual, cae en el mundo de la eh, desemejanza, se le llama, dentro de la, de la teología. Es decir, un, el mundo de la imagen pierde su valor. Esto es, es restituido con Cristo, evidentemente, ¿no? Cristo se hace imagen, se hace cuerpo y, por tanto, todo aquello, eh, digamos, todo, todo aquello que está en el mundo retoma su valor. Bueno, pues luego eh, empieza a verse que eh, hay una asimilación a partir sobre todo del siglo XII y sobre todo del siglo XIII, una asimilación entre la mujer, la imagen y el cuerpo. La mujer es la que tendrá a partir de entonces esta vinculación con el cuerpo, mientras el hombre se le atribuye la idea de la, de la cabeza, de la mente, ¿no? la mente y el cuerpo, esa voluntad de separarlas. Y a partir de ahí eh, se empieza a, pues, por tanto, a eh, pues, eh, digamos, promocionar esta imagen de las mujeres mucho más eh, vinculadas a la eh, mística afectiva, a, la, a un tipo de devoción que ellos llaman más popular... Eh, que para ellos dicen que es más fácil, pero que en todo caso, evidentemente, las, las categorías, los, los, los capacidades cognitivas que, que pide una, una meditación, por ejemplo, requieren unas, unas capacidades cognitivas de alto voltaje como las de la, la teología. Pero son mundos distintos, son conceptos distintos y, y categorías distintas, creo. No sé si he, he respondido. Sí, sí. sí. Me parece súper contingente también tener en cuenta, como tú decías, claro, no solamente eh, asusó estaba pensando en otros hombres como San Juan de la Cruz, hace poquito me, Absolutamente, claro. me tocó preparar una clase, claro, y, y las feministas actualmente, las feministas españolas lo han leído como un pensador antipatriarcal anti en ese sentido, ¿no? como, como este santo que logró realmente meterse en esa experiencia y, e integrar esa, esa dimensión femenina ¿no? en, en sí mismo. Exactamente, sí, sí. Es como y de hecho, ¿Mm? Decimos siempre, no la, la, la mística afectiva femenina parte de la lectura del Cantar de los Cantares, ¿no? la, la asimilación con la esposa que busca al esposo. Bueno, pues es que San Juan, ¿qué claro. hace eso? Si no he o sea, Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, eh, absolutamente hay algunos eh, autores masculinos, a veces anónimos, eh, que entran dentro de esta, de esta categoría y que no, evidentemente no corresponden a, a un sexo masculino o un sexo eh, femenino. Estamos hablando de, de otras cosas. Sí, sí. En ese sentido, Sergi, eh, tú mencionabas que las mujeres se, se vieron vinculadas mucho más a lo material, a, al cuerpo, a diferencia de los hombres que eran más cerebro, más, raci más racionales. Eh, ¿De qué manera crees tú que las mujeres, entre comillas, aprovecharon esa condición? O cómo la, más que la aprovecharon, ¿cómo la, la manifestaron? Cómo, ¿Cómo construyeron una espiritualidad a partir de, su, del, de la idea de, de ser cuerpo? ¿no? Claro, esta es la, la gran idea de, de Caroline Walker-Bynum, ¿no? que dice, bueno, eh, se si encontraron las mujeres, eh, o sea, digamos, rodeadas de un círculo muy pequeño, que era el de la espiritualidad eh, material, la espiritualidad eh, más imaginal, ¿no? más sensitiva, sensorial, y ellas lo aprovecharon hasta el último, eh, la última posibilidad, diciendo, bueno, pues esto es nuestro terreno, vamos a exagerarlo hasta eh, límites exacerbados. Uh, claro, la cuestión de la sensibilidad fue, además, o sea, la sensorialidad fue, incluso en algunos casos, eh, peligrosa ¿no? es decir, a llegar a, uno, a unos límites de contacto con lo divino eh, pues que era básicamente erótico ¿no? eh, luego también si este es el, el espacio de conocimiento que tienen pues evidentemente van a, a aprovecharlo hasta, hasta el máximo ¿no? uh -huh. y el tema de, la, de las imágenes eh, es evidente cuando leemos los, los textos que, que ellas se encuentran a gusto en, es, en, ese, en ese campo, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, no es que se sientan se a gusto, es que se sientan seguramente a disgusto en otros campos. Mm. En el momento en que entran dentro de, de cuestiones teológicas, Marguerite Poré es, es uno de los claros ejemplos, allí se sienten pues, poco oh, en terreno pantanoso. Mm. Sí. Pero de todos modos no, no, no dejan de, de hacer teología, ¿no? Como... Claro, esta es la, la cuestión. Esta es la cuestión que los códigos son diferentes, pero evidentemente eh, es también teología, es otro tipo de teología, pero es muy fuerte cuanto aún hoy, que nos llamamos eh, la época líquida, la época de la deconstrucción, eh, eh, tenemos estos filtros ¿no? de, del conocimiento serio, el conocimiento digamos, es, eh, estructurado puramente, escolástico, eh, que ha sobrevivido hasta ahora. Y que no nos deja ver que en, en una en el hecho de ¿cómo se llama? Eh, ay, eh, coser, pero no coser, o sea, eh, la, bord, bordar, ¿Bordar? Bordar, ¿no? bordar eso. En el hecho de bordar una, un, un tejido, por ejemplo, podía haber una reflexión exegética, una reflexión, digamos, de, de gran calado interpretativo. Eh, que no logramos verlo, y yo creo que en esto nos ha ayudado muchísimo los estudios eh, poscoloniales, a ver realmente la, eh, otros mundos eh, no hegemónicos de la historia de, de Occidente. Yo ahí también quiero preguntarte algo, pero voy a, voy a priorizar la, la, la pregunta de Valentina. Valentina participó en una sesión anterior, Sergi, sobre eh, Teresita de los Andes, que, que es una santa chilena, a Juanita Fernández, que está estudiando su tesis de magíster, Valentina, ¿cierto? Los, los cuadernos, los escritos privados de, la, de, de esta santa. Y dice, Valentina, tengo una duda fuera de lo medieval, perdón. Actualmente estoy leyendo el libro de la vida, claro, el libro de la vida, de la experiencia de la Teresa de Ávila, y me llama mucho la atención que en los capítulos dedicados al desarrollo de su doctrina de oración, comenta que a medida que se van pasando por los distintos grados de la oración, Cita, el alma debe suspender la imaginación y el pensamiento. ¿Por qué, dice Valentina, se debe suspender considerando que a través de esas facultades que se dará forma a las visiones? que es a través de esas facultades que se dará forma a las visiones? ¿Es una suspensión momentánea? Muy bien, es una pregunta muy apropiada, absolutamente. Eh, y lo encontramos, aunque sea Teresa de Ávila, evidentemente lo encontramos ya antes. ¿eh? Eh, uno puede pensar eso, en Marguerite Porete, por ejemplo, en el espejo de, de Marguerite Porete. Eh, sí, sí. Eh, la, las imágenes son un medio, eh, lo que he dicho antes, ¿eh? es un medio para poder meditar, para poder llegar a la contemplación, pero una vez dentro de la contemplación, o, o uno de los grados digamos, de la contemplación es precisamente suspender esta, estas formas, porque... Todo aquello que es forma, todo aquello que es concepto, todo aquello que, que significa algo, estorba. Eh, digamos que es, es una nube que te, te impide realmente ver con claridad pues, la, la, la unión final ¿no? con, con, con Dios. Pero al mismo tiempo, claro, esta gente, eh, los, los que llamamos los místicos apofáticos, ¿no? que hablan de esta nada, hay que llegar realmente a la nada, hay que llegar al, al vacío... Eh, están siempre dentro de una contradicción porque ellos están escribiendo. Están escribiendo no solo eh, los modos de, de la oración para llegar, sino cómo lo están haciendo y haciendo esto están creando imágenes en sus textos. Por tanto, ellos son conscientes de esta, de esta mm, contradicción y simplemente aluden a la, eso, la capacidad última que uno tendrá para eh, desasirse de todas estas, estas cuestiones, ya sean eso, teológicas, textuales, todo aquello realmente que explique algo. No, no quieren nada que explique porque la explicación ya es un segundo grado, eh, la, el significado es un segundo grado y tiene que ser todo inmediato y todo de un... De, una primera, digamos, una primera impresión, ¿no? la, la, la unión con, con Dios es, está clarísimo. Y realmente es súper interesante leer el, el espejo de las almas simples de, de Marguerite Porete, porque lo explica muy bien, son, son grados, son escalones que van ascendiendo, pero de, de repente descendiendo, pero en, la, en el descenso se asciende. Sí. Entiendes que está hablando de otras cosas y está intentando como eh, dar trampas o, o poner trampas, perdón, en el texto para que uno lo, no lo vea de manera racional, que no lo lea eh, de manera pues, convencional. Vaya. Claro, en ese sentido, desde, desde, este, desde esta perspectiva más intelectual y más racional de la progresión lineal, ¿cierto? Exacto. Estamos hablando muchas veces de la descripción de una experiencia que, que puede ser simultánea, de la simultaneidad, de la, de, de la multiplicidad, ¿cierto? De, como la distinción de grados, pero que no necesariamente además están puestos en una, en una jerarquía lineal, distinta a la jerarquía de la, de la teología. Exactamente, y, y el pensamiento místico ¿no? eh, es puramente eh, contradictorio y, y deja la posibilidad en todo caso a otros tipos de lógicas que no son la, lógica, la lógica aristotélica, que es la que funda precisamente la, el, el, el, la escolástica medieval, ¿no? Dice gracias, la, la Vale. Gracias, Valentina. No, gracias. Eh, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo, puede hacerlo como lo hizo la Vale aquí, o no, nos piden y les, José. les podemos dar la palabra. La José parece ahí. No te escuchamos, José. No. No. ¿Y ahora? Ahora sí. La José que está en otra latitud también, porque está en Alemania. Y que sí, es nuestra salimos. próxima expositora. A la misma hora. No, quería preguntar si acaso las autoras que tú trabajas o los autores que tú trabajas usan uso de la imaginación para describir su... O sea, usan uso explícito. Imaginamos que antes que vimos que para describir sus experiencias. Sí, hay... Eh, hay diferentes verbos, hay diferentes alusiones al hecho de. ¿Cómo decirlo? No es imaginar, evidentemente no, no existe el, el, la, la, la idea de imaginar, figurarse, sí, figurar. Eh, hay, yo, por ejemplo, titulé mi tesis Cuando viene respicho, eh, de respichere, de, de, de, de mirar adentro, ¿no? Eh, digamos, el, el, el, el verbo latín sería algo así como mirar hacia adentro, en el sentido de. Figurarme, de reflexionar, de especular, de todo este tipo de, de o sea, conjunción digamos, de, de conceptos. Pero, pero sí, si sí, tienen una, una gran variedad, por lo menos yo, yo he trabajado sobre todo textos eh, castellanos, franceses, occitanos, italianos, algunos, eh, y siempre hay una gran variedad realmente de, de verbos que conciernen a este trabajo especulativo en el que hay o reflexión o creación de imágenes mentales. ¿eh? La idea de, de figurarse, por ejemplo, sí que, sí que es, es, es constante y, y de hecho la idea de no poder pon, poner figura A es la expresión que encuentro más para decir que algo es inexpresable. Más que inexpresable, que no se puede decir, es que no se puede meter figu eh, figuras, no se puede poner en figuras, no se puede imaginar, yo creo que diríamos ahora mismo, creo. Es por eso que claro. empecé con el tema de la traducción. Es complicado traducir todos estos, estos conceptos ahora mismo porque, ya te digo, el verbo imaginar yo no lo le, no le he encontrado nunca. Y, y hace alusión a esta imaginación medieval propiamente tal, no a esta imaginación nuestra, sino que esta imaginación este concepto de imaginación que viene junto con el sentido común, antes de la lógica, antes de la memoria... Sí, simplemente la, la imaginación es aquello que crea la imagen. Es decir, viene de esto. Mi imaginatio es el, la, la capacidad para poner en una imagen. Y por eso he dicho que claro, la, la imaginación lo que hace es eh, absorber los cinco sentidos de un golpe para crear una imagen. Porque solo con imágenes se puede pensar. Por tanto, los, los, do, los datos de, la, de, la, de los sentidos no pueden pasar a, realmente al cerebro sin ser una imagen. Y por eso se le llama imaginación, porque crea una imagen que pasa luego ya a la memoria. ¿no? Y, y esta, esta es la, la, la razón, o sea, realmente la imaginación es simplemente una especie de, de conjunción de, de los cinco sentidos en una impresión que siempre será imaginal, eh, porque se llena a Aristóteles, esta idea de no se puede pensar sino en imágenes, y... Y luego no tiene ningún tipo de, de, de, ¿cómo decirlo? De, de facultad externa, es decir, no sale nada a partir de la imaginación. La imaginación absorbe, pero no crea, no, no, no da el, el paso digamos, eh, contrario hacia afuera. No sé si me, me explico. Esto es lo que, sí. en todo caso, lo que encontramos en los, en los diferentes tratados eh, que explican la, el funcionamiento cognitivo en, en, estos, en estos siglos. Eh, siglo XIII, XIV, por ahí. No sé si era esto lo que habías preguntado. Sí, o sea, estaba pensando si ocupaban esta distinción también entre, ¿cómo se llama?, entre lo que viene de los sentidos, entre lo que absorbe la imaginación, entre lo que se trabaja después. Ah, lo, lo, lo, ¿Los místicos, dices? Los... Sí. Ah, vale, vale, perdón. Mira, pues, en realidad eh, tienen también un, una complejidad respecto a, a los conceptos eh, relativos a las imágenes y a, los, y a las impresiones también eh, muy importante. Yo, por ejemplo, dediqué un, un capítulito de la... Un, o sea, la tesis era bastante extensa, por lo tanto, un capítulito igualmente son muchas páginas, ¿eh? pero es un capítulito sobre las diferentes nociones que, que encuentro eh, para aludir a las, a las imágenes. a lo que llamamos una imagen, ¿qué era? ¿no? Y vi que en realidad en, en, un, en un fragmento especial del, del manuscrito se habla de tres tipos de imágenes pero los explica por qué son tres diferentes, es decir, por qué da tres eh, nombres diferentes. Dice semblanza, eh, imagina, imagi imagen perdón, imagina, y, eh, y figura. Y cada una de estas responde a un tipo de imagen. Eh, una que es eh, externa, exterior, es algo que ves con los cinco sentidos, que puedes eh, notar con los cinco sentidos. Otra es la imagen Interior eh, que uno puede tener, por ejemplo, en sueños o que uno tiene cuando las cosas no están presentes. Es decir, si yo ahora estoy pensando en eh, la Torre Eiffel, no la tengo enfrente, por tanto, esto es una imagen eh, mental. Y luego había otra, que es la imagen, digamos, superior, eh, supersensible, que a, la a la cual también eh, Marguerite Doyne, que es la autora que yo estudié para, para la tesis, le da otra, otra, otro concepto completamente diferente. Entonces, no, se nos está, no, se está, no nos está hablando perdón de qué concibe ella, qué es la imaginación, pero sí que nos está hablando de los diferentes pasos y los diferentes grados que hay para concebir las diferentes imágenes. Y sabiendo que el proceso cognitivo se, se realiza a través de imágenes, pues más o menos podemos entender cuál es el, el proceso cognitivo que ella entiende que está teniendo cuando ve el mundo, cuando piensa en el mundo o cuando tiene realmente revelaciones eh, visionarias. ¿Sí? se sí, sí, parece eso también, bueno, a la versión a la ¿cómo se llama la distinción de Agustín, ¿no? Absolutamente. Beben todo de, de Agustín, sí, absolutamente. Claro, entre, claro los tipos de visión, pensaba yo también, sí. sé, bueno, sí que Exacto, y, y es interesante ver que no solo lo saben, o sea, lo conocen, además San Agustín es, es uno de los autores que encontramos más en las bibliotecas de, de por ejemplo, de conventos y, y monasterios de mujeres, ¿eh? Eh, pero además de, de conocerlo, ellos les dan, les dan sus palabras, digamos, lo, lo, lo, se lo adaptan a lo que ellos, ellas ven, ¿no? eh, Digamos que encuentran otras palabras para explicarlo, en, eh, encuentran incluso ejemplos eh, prácticos para explicarlo y esto es, para mí es muy importante porque quiere decir que no simplemente sabían las cosas y lo vomitaban eh, porque lo habían memorizado sino que realmente lo habían adaptado y, y entendían el mundo a través de lo que San Agustín había, había predicho ¿no? con, con el tema de las tres, los tres tipos de visiones. En ese sentido eh, Sergi, eh... Es inevitable pensar, y creo que ya lo has dicho, eh, en, cuando hablas de las bibliotecas que, eh, donde aparecía San Agustín, que es eh, inevitable pensar en cómo el monasterio se convierte en, en un lugar de formación o de creación de conocimiento, o la mística incluso, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has podido investigar? Sé que estás investigando un poco ese aspecto. Sí, exacto. Eh... Bueno, eran, eran grandes espacios de, de conocimiento en di diferentes uh, campos del de conocimiento ¿no? y ahora se está estudiando, por ejemplo, la, la implicación de, de las uh, mujeres religiosas, uh, fuera cual fuera su, su afiliación, eh, dentro de los, las prácticas de, de curación, de, de sanación, eh, para el parto para ¿no? la, la, o las hierbas, en fin, diferentes espacios de conocimiento en este sentido. Y, y la mística tiene que entenderse como un espacio de conocimiento puramente, o sea, es, es que no tiene más, es decir, es la construcción de un discurso con unas, unos códigos eh, precisos, con, unas, unas, eh, con unos preceptos, digamos, fundacionales que se, que se tienen en cuenta y la mística debe ser entendida como un tipo de conocimiento, así como eh, debe ser entendido el conocimiento eso de, de, de las prácticas de, de curación, o de haberse entendido también el, el conocimiento, eh, eh, todo lo, lo relativo a la liturgia, ¿no? que es una cuestión que también eh, me está interesando mucho, cómo participaba la, la, la liturgia en toda la vida y, y uno se apropiaba y se adaptaba su vida a, a la liturgia, por tanto era un código de conocimiento eh, de, de sí mismo y de la, y de la realidad, ¿no? Entonces, sí, absolutamente los, los, um, los conventos, los monasterios, pero también las casas de religiosas, es decir, casas, digamos, de, de laico-religiosas, ¿no? Hemos lo, lo no hablado no de, de, de reclusas, veguinas, eh, terciarias, en fin, había diferentes tipos, eran eh, grandes espacios de, de creación de conocimiento y uno de, esos, uno de esos conocimientos, para ellas, quizá el más valorado en, to, en casi todos los casos, era el místico, es decir, no... Okay. No todos podían llegar a, a tener el, el conocimiento místico porque había que trabajarlo, había que prepararse, había que, que, que, que ser constante, en fin, hay una serie de, de, de cuestiones que había que respetar. Y aquí, perdón, lo, lo último que he pero aquí es, es una pregunta que me interesa saber tu opinión en, en torno a lo que tú has leído como personal, digamos. Eh, ¿Cómo ves tú eh, esta creación de conocimiento en términos políticos? Como en, en el sentido de que, ¿crees tú que este tipo de otro saber se crea eh, por necesidad? Eh, porque no existía la posibilidad de, de, de predicar, por ejemplo, se ve, por lo menos, yo que estoy más en el, en el ámbito colonial, es que se ve muy evidente el deseo que tienen las religiosas por predicar, como que es una cosa que explicitan y no sé si ocurre mucho en, en las en la experiencias místicas medievales. Yo veo que implícitamente hay un, un deseo por predicar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí. Uh, um, claro, cuestión personal. Yo entiendo que sí, que hay, hay, hay una necesidad, o sea, es por necesidad que esto se sitúa en, en el espacio otro. Es uh. decir, como no puedes... Uh, pues uh, hacer la performance, digamos, de manera normal, de manera claro habitual, que. Eh, tienes que encontrar otros espacios. Hubo algunos casos, por ejemplo, de predicación que conocemos, ¿no? Eh, Juana de la Cruz es, mm. es una de las predicadoras ya casi, de hecho, del siglo XVI, ¿no? Entonces, con, con el tema colonial, pues por ahí, por ahí va, ¿eh? eh pero Juana de la Cruz eh, tuvo eh, el permiso para, para predicar y fue considerada algo así como, como, no sacerdotisa, pero tuvo una especie de título uh, en este sentido. Y luego tenemos que entender que también eh, la escritura se conforma como espacio para la comunicación de las mujeres, es decir, no tanto la palabra oral, eh, que sí, evidentemente eh, formaba parte de ello, pero para comunicarse con otra gente, en el, un espacio similar a, a, al que llamamos la predicación, como no se podía realizar, toman mucho más la pluma. entonces Porque estoy, hablando, estoy pensando, por ejemplo, en temas de, de cartas o algunas de estas obras que luego se, se difunden y que en realidad hacen el mismo... Eh, más o menos tienen el mismo rol que la predicación, pero de forma escrita. Y aquello sí que era, era posible aunque no se tenía que realizar con el, los códigos del sermón, por ejemplo, Exacto. porque entonces ya se veía demasiado homilético, entonces ya era un poco peligroso. Pero aún así tenemos sermones, por ejemplo, también, también tenemos sermones, eh, sermones visionarios. Entonces, claro, el sermón visionario, como se encuentra en una especie de espacio híbrido, eh, era más o menos eh, permitido para a, a las mujeres. Allá, por ejemplo, creo que es Dominica del Paradiso, que tiene sermones visionarios. La mm. misma Juana de la Cruz, de, aquí, de la que he hablado, tiene sermones visionarios. Eh, Pablo García Costa está precisamente trabajando ahora sobre los sermones mm, eh, visionarios. Hay en los Países Bajos, hay al algunos ejemplos también de, de sermones visionarios. Entonces, claro, como el mundo de lo visionario era propiamente femenino o era, permitido por, por, eh, en todo caso a las mujeres, ellas podían adoptar de alguna manera el, el, el, los códigos digamos, del, del sermón siempre que fuera diciendo esto, eh, fue pues, en un rapto, eh, una, eh, lo vi digamos eh, de manera pues, eh, sobrenatural y no estoy comentando las escrituras sino que estoy sí. simplemente relatando una visión que tuve respecto a las escrituras. No sé si... Exacto, sí, clarísimo, muchas gracias. Quiero dar el espacio a ver si alguien se anima con, con alguna otra pregunta. Eh, mencionaste, Sergio a Pablo, a Pablo García Costa. Uh -huh. Jimena y yo tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, ¿cierto? En, en Barcelona, mientras estábamos haciendo nuestros estudios eh, de post licenciatura en el caso de Jimena, su máster, en mi caso un doctorado. Yo también quiero, hay una pregunta en el chat, pero, eh, bueno, quizás para el final, pero saber... Eh, voy a leer la pregunta primero, porque quizás la puedo dejar para el final. Cabe en este conocimiento místico, dice Pau, el reflejo de la imaginación entre lo corpóreo y lo incorpóreo, lo individual y lo común, aunque no hayan podido predicar. Pienso y hablo con base a Emanuel Cocha y la filosofía de la imaginación. Emanuel eh, Cocha sí, es, es muy interesante y, es, es, y al mismo tiempo es muy complicado. Pero no entiendo eh, el conocimiento místico como reflejo eh, de la imaginación, entre, o sea, perdón, de lo corpóreo y lo incorpóreo. Eh, no sé si, si puedes hablar, Pau, y, y plantear la, la pregunta en voz alta. No. O estará pensando la imaginación como una vía de comunicación entre estos ámbitos, no lo sé. Sí, mediante ¿Me lo sensible, puede ser o no. Estamos interpretándote, Pau, si quieres. <risa> y pensando. Tal vez puedo replantearla. No, ah, no, ya, no, perfecto. Problema problema? con la conexión? No, quiero decir, para no, para no responder sí. una cosa que no sea realmente lo, lo de la, la pregunta. Eh... Yo no sé si tengo mucha... Hay mucha bulla en, en mi casa. <risa> Se escucha, <risa> ¿cierto? <risa> Esos son otros conocimientos, son los mejores, los que tenemos que escuchar mucho más. Bueno, Sergi, eh, mientras tanto, quizás Pablo no puede explicar un, un poquitito más. Yo, yo también tengo una curiosidad de, de preguntarte por, por cómo ha sido tu experiencia. Mencionabas a Pablo también tu experiencia como investigador y, y cómo ha sido este camino de meterte en un mundo que es eh, fundamentalmente femenino, como tú bien has dicho, ¿no? como esta espiritualidad eh, y ahí lo que tú quieras responder, por dónde fueron esos intereses, cómo ha sido esta experiencia, si ha tenido dificultades o no, o al revés, si quizás podemos pensar en una especie de distancia que a ti te, te ha permitido como situarte desde otro punto de vista, ¿no? considerar a estas autoras, pero está, has estado sin duda como rodeado de estas, de estas mujeres durante mucho tiempo. Eh, estoy pensando en Pablo también y yo creo que lo han hecho como muy desde dentro entonces quería preguntarte desde ahí también como, como investigador como traductor, como estudioso incluso como profesor de, de este mundo femenino ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia? Sí, sí, no simplemente y no sé yo... si te parece legítima la pregunta, incluso, ¿no? La, la planteo desde ahí Es, es, es eh, raro cómo eh, se, se le puede preguntar o sea, se le... Pregunta normalmente a un hombre, pero no a una mujer, porque consideramos que es normal que una mujer, por ejemplo, haga estudios de género, que, que, que haya historia de las mujeres, etcétera. Eh, y entra dentro también de la idea de, de, la, la, la, de la vivencia de la fe. Muchas veces se, se me pregunta esto, ¿no? Si, si soy creyente, si no soy creyente. Y yo, es que no tienen. No, tiene de... <risa> no, no creo claro. que te haya preguntado si uno ha tenido experiencia, claro. No, no, esto no tanto, pero realmente el tema de la, de la fe, claro, es que yo como no creyente, no sé cómo, cómo decirlo, pero eh, siempre me. me me Sobresalta un poco esta, estas preguntas porque creo que, por ejemplo, esta idea de, de pensar que para estudiar a los judíos hay que ser judío, para estudiar a... a... Yo nunca lo, lo, lo, lo he pensado así y realmente simplemente creo que uno tiene la curiosidad... Eh, pues evidentemente se puede dedicar a esto porque el trabajo académico es esto luego hay otras, otras vertientes muy diferentes en las que se pide o, o, o se valora la experiencia realmente de uno mismo en lo que está eh, pues trabajando pero yo creo que en el estudio académico no, en el estudio académico se puede ser eh, en este caso frío o, o distante con esto pero al mismo tiempo evidentemente me considero absolutamente feminista no eh, eh, no sé eh, Partidario de, de, de una cierta compensación eh, dentro del, del, del estudio, eh, por eso hago de las mujeres, por eso me intereso, por otros tipos de conocimientos, por otro, otros tipos de, de cultura, que no es la cultura hegemónica, eh, porque me apetece y porque realmente creo que, que, que es, eh, hay un acto compensatorio en, este, en, to en todo esto. Pero... Eh, en fin, lo que decías, eh, básicamente yo creo que es la curiosidad la, la, el motor de todo y por ahí llegué a, a la Edad Media y por ahí llegué también a, a la Mística y por ahí llegué a, a, a las mujeres, es decir, fue curiosidad por algo que no entendía y básicamente para mí la Edad Media era algo que no entendían para nada, eh, me parecían unos códigos completamente distintos de, de los míos, eh, cuando leía los textos no los entendía, cuando veía las imágenes no, no las entendía y entonces... Eh, esto mezclado a una pasión na casi natural, diría, o, o innata que, que tiene siempre por los fenómenos religiosos eh, en su pluralidad y, y digamos, de, desde una visión antropológica pues, hacia el rito, hacia, hacia todo lo que es eh, eso, conocimiento religioso pues me llevó a, a estos caminos y, y ya, no me puedo, ya no me puedo ir un poco porque, porque realmente me lo siento muy mío y digo, una pluralidad muy grande, ¿eh? realmente de, de fenómenos eh, religiosos y de, de articulación entre hombres, mujeres y tal, pero con un foco muy, muy, muy especial en las mujeres porque me parece que eh, trabajando sobre eh, cultura no hegemónica pues me pues parece que es el, el, el grupo que hay que, que privilegiar. Gracias, sí, Sergi. Sí, sí, sí. eh, Pau no, no, ha, no ha añadido nada, entonces uh, es que no logro entender realmente hacia dónde va la pregunta. Perdona, Pau, eh, lo siento. Mm. Eh, entiendo que es el, el, la idea de la imaginación dentro del conocimiento místico como algo que está... En un, entre dos, eh, entre lo corpóreo y lo incorpóreo, ¿no? y entre lo común y lo individual. Eh, sí, me, me suena mucho. Eh, sí, Cocha habla mucho de esto, pero me suena mucho también a Víctor a decirlo, no y, a, y la idea esta del, del mundo imaginado, toda esa, esa idea, digamos, de lo, entre, lo, entre el dos, no sé. Eh, pero no. no claro, y lo, a... que, lo que está en muchas religiones, finalmente, que es lo que está más allá y lo que está más acá, digamos, cómo, cómo se se sí. conectan quizás esas vías y, claro, en este y... sentido, por eso es, es importante eh, trabajar con la imaginación o sea, con el concepto actual de imaginación no, la, la, la mística, porque realmente es un, un conocimiento que va siempre entre allá y acá ¿sabes? siempre está entre los dos mundos está traduciendo, de hecho eh, eso, los conceptos de aquí allá y los de allá y acá eh, que justo eh, hablábamos de, de de Juana de la, de la Cruz, por ejemplo, Juana de la Cruz es, es interesante cómo eh, ella está hablando de los actos puramente habituales, luego hay una dimensión eh, digamos, litúrgica, si se quiere, ¿no? que el, el rito está en, en medio de los dos y luego tiene las visiones celestiales que son un reflejo, de hecho son las fiestas que se hacen en el, en el cielo, que son reflejo de las fiestas que se hacen eh, en la liturgia. ¿no? Entonces, hay siempre estos tres, estos tres niveles eh, y evidentemente la, la imaginación como facultad, y ahí, vuelvo a decir imaginación como nosotros la concebimos eh, está siempre entre estos tres niveles y va, y va cambiando de uno, de uno a otro y, y de ahí la, la importancia yo creo de, de, de estudiarlo para, para el caso de la, de la mística, eh, además de lo que he dicho antes de que así todas la, la, las prácticas devocionales desde la edad media a la edad moderna se basan en, en el trabajo mental en el trabajo especulativo con, con imágenes aunque luego como decía Valentina hubiera que quitarlos eh, y desasirse de estas imágenes en un último grado ¿no? ahí es, da que ver perdón que me escape de la medievalidad pero me parece súper interesante pensar en en esto en nuestros tiempos eh, en que ya no hay Dios no hay religión eh, se acabó todo este mundo medieval y esa es la, la yo creo que lo que nos atrae tanto también de, de, de otros tiempos ¿no? que, que era era otra persona claramente y cómo ahora ex, o sea pareciera ser parte de la condición humana esta necesidad de conectar el más allá con el más acá porque estoy pensando en este auge de la astrología también tanta gente que, que o sea ya cada cada vez más no ya uno no, no no basta con decir soy Virgo, hay que decir tengo el sol en no sé dónde. Como que el conocimiento sistemático de la astrología es algo que mucha gente se está tomando muy en serio y que tiene muchas cosas, eh, hay, hay muchas similitudes. Y estoy pensando también en, en, el, en el lenguaje de la astrología, que es esquemático, ¿cierto? Ver la carta astral es ver un esquema desde otros tiempos. Y, y también en los lenguajes de la política, ¿cierto? En este mundo que que supuestamente es, como decías tu líquido no binario, pero que está cada vez más binario, o sea, está clara la distinción entre el bien y el mal, los buenos y los, y los malos están separados por ciertos códigos morales, entonces es súper interesante, yo creo, como fenómeno, yo sé que Sergio también te interesa mucho la, la filosofía de la posmodernidad y todo eso, pensar en, en estas nuevas formas de, de aferrarnos a, a eso que no hemos podido soltar. Sí, yo creo que también una, una de estas uh, dimensiones que se está intentando rescatar eh, que uh, pertenecía, digamos, a las a sociedades puramente religiosas, como podía ser la, la Edad Media, pero tantas otras eh, en todo el mundo. O sea, claro, la Edad Media sí. siempre hablamos de, de Occidente, ¿no? y, Pero evidentemente había muchísimas más, eh, es la superposición de realidades. Sí. Es decir, yo creo que eh, también con el yoga, con todas estas, estas prácticas que están eh, convirtiéndose en, en una realidad habitual de ahora mismo, la idea de la superposición de realidades yo creo que es algo que, que nos llama, a mí por, por, en todo caso, eh, me llama mucho de la Edad Media, esta idea de lo que te decía antes, por ejemplo, el tema de la liturgia. La liturgia lo que está haciendo es sobreponer una serie de... Eh, reenactments constantes, es decir, sí. eh, en tu día a día no estás viviendo el día a día, sino que estás viviendo muchos días Exacto. y muchas, eh, y simbólicamente, pero estás viviendo muchas realidades. Y, sí. y lo que decías de, de, la, de la astrología pero me parece también un poco lo mismo, es decir, eh, estás hablando de unas realidades que se so, sobreponen como capas diferentes, ¿no? Y te, te, te da un, un, una impresión de, de sentido, de dar sentido a algo, ¿no? Pero, en fin, yo no soy, no soy historiador de las religiones ni, ni soy filósofo, entonces me, me cuido mucho de, de, de este tipo de reflexiones. Pero personalmente, la verdad es que esto me parece que sí, que, que, que atrae mucho, que atrae mucho cuando empiezas a entender que hay esta eh, sobreposición de realidades, cuando eh, desde el pues, siglo, siglo XX y, y el... el, el eh, no tanto el nihilismo, sino eh, simplemente eh, pues la, la, la realidad postmoderna ¿no? eh, nos hace eh, pensar en esta destrucción de todo, de todo plano. Y, y en cambio, pues digamos que vamos a, a buscar mucho sentido en todo lo contrario, en, en, en, la, en, la, en la sobreposición de, de los planos de realidad, creo. Valentina, bueno, vamos a, vamos a ir cerrando en función de, de la hora también. Valentina comenta, dice, también es interesante mirar el uso de la palabra místico, mística en las comunidades religiosas. Las hermanas del monasterio de Ausco, por ejemplo, defienden a morir que Teresita de los Andes fue una mística. Y eh, tal como lo fue Teresa de Ávila, son residuos muy bellos de ese vocabulario eh, y de esa concepción del mundo. Claro, no, considerando no, sí. que era del siglo XX, yo pensaba también... Eh, que, que sin duda estamos en un contexto que también es, es muy como fértil para entender una cierta validación de este tipo de conocimiento. Eh, yo lo pensaba también mientras respondías a mi pregunta, Sergi. Eh, validar, validar un tipo de conocimiento mmm, distinto, diferente, eh, que probablemente sea, quizás es, es, es, es débil, se caracteriza por, otros, por otras, eh, digamos, otras normas, otro tipo de valores, ¿no? Eh, que puede ser afectivo, que como yo decía, claro, incluso puede estar más sometido al, a los cambios, a la debilidad femenina, pero que no por eso es inferior necesariamente, sino que es simplemente distinto. Y, y a mí me resuena mucho eso también, esa, esa valida, validación actual de, de otras formas de, de conocer. Sin duda que, que nuestro contexto eh, es un contexto súper fértil para entrar en estos textos, ¿no? En ese sentido. Sí, absolutamente. Eh, yo creo que, que realmente estamos en el momento para, para poder, lo que dices tú, evaluar, validar, estimar realmente este tipo de conocimiento otro que, que antes era más difícil, evidentemente, porque había el peso de, lo, de la lectoescritura más, más, más canónica perdón, y, y ahora estamos en, en una retirada de, de aquello canónico. Y por tanto, todo esto se puede. Por eso eh, hablé de los, de los uh, postcolonial studies o claro. también de la antropología en general. A mí, cuando uh, leo antropología, me parece que es tan uh, provechoso como cuando leo historia medieval. Es decir, me, me da tantas ideas y tantas uh, maneras de aproximarme a la realidad medieval, sobre todo estos, uh, es, uh, esas comunidades, digamos, no, eso de, de, no hegemónicas, ¿no? y realmente que no tenían el, el poder de la, de la cultura canónica. Eh, en este sentido me parece sumamente sí, apropiado y respecto a lo, a lo de Valentina claro, es que primero es, es el siglo XX, por tanto tanto claro, ellas tienen que, que defender que es una mística es que, es que yo creo que debe ser incluso su, su una, obliga, una obligación o sea como, como creación de memoria, es muy importante dentro de los, de los conventos la creación y la y, la, y, la, y, la, eh, y mantener ¿no? una memoria de la comunidad, de las, de las uh, prioras, sobre todo las, las, las, um, las monjas especiales, como en este caso, ¿no? Teresita de los Andes. Eh, y en estas, esta creación de memoria siempre hay modelos, y en este caso pues, eso, se, se coge a, a Teresa, ¿no? a Teresa de, de Ávila. Pero de ahí yo hablaba de la, la superposición de, de planos, siempre, siempre encontramos esto. Es decir, eh, cuando pensamos en Teresita de los Andes, o oh, cuando pensarán en esta comunidad pensarán también en, en Teresa de Ávila y es, es esta idea del reenactment realmente que, que es, es muy importante. Eh, es, es, hay una presencia, pseudo presencia si se quiere, pero de Teresa entonces cuando se habla de Teresita y evidentemente hay la presencia de Teresita cuando se habla de, de ella misma. ¿no? Entonces es, es, yo creo que en todo lo que es estudio de, de la cultura eh, conventual en general, el tema de la construcción de la memoria es que da para mucho, da para, realmente para muchísimo. Qué bonito que eso, que eso que decías también de que no hay vuelta atrás, Sergi. Sí. Me identifico y yo creo que nos pasa a todos y a todas ¿no? lo que nos metemos en estos temas. Muchas gracias, Sergi. Ha sido un placer conversar contigo hoy día. A vosotras, a vosotras. Eh, ha sido un, un placer y ojalá tuviéramos mucho más tiempo y, y pudiésemos eso, de, encontrarnos, eso sería, sería lo, lo perfecto, ¿no? Poder realmente encontrarnos en estos tiempos en los que se está haciendo tan difícil uh, viajar. Vemos que está llegando una tormenta a tu parece, ¿no? Sí. La escuchamos, sí. la oímos y la vemos en tu ventana. Un montón y, y hay relámpagos y todo, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, gracias Sergi, eh, agradecemos enormemente tu generosidad, aprendimos un montón, quedamos con muchas ganas de, de saber más y veremos si eh, repetimos alguna instancia pronto, ojalá presencial. Ojalá, ojalá, muchas gracias a todos. Un abrazo gracias. a todas, que estén muy bien y nos vemos la, el próximo jueves sí. a las... Eso a decir El subsiguiente, el subsiguiente Perdón, con la ya, María José estoy... que está aquí, vamos Gracias, a seguir en la Edad Media, José. ¿no? Sí, María José, vamos a seguir en, en la Media con algunas preguntas que nos plantea María José, ¿no? A, acerca del concepto de, de imaginación. Yo creo que vamos, voy a, voy a seguir con, ¿cómo se llama? Voy a seguir el hilo, como sí, después, ¿cómo sí. se dice ahora, me queda justo. Sí, perfecto, viene un hilo muy bonito, porque viene José vamos a, a hablar con, ¿cómo se llama, Anthony eh... Después, con, Camal, Rodrigo, no. con Rodrigo y Kamal, sí, Camal sobre la imaginación en, bueno, no, en el mundo oriental, sí. así okay. que sí, que viene un hilo muy bonito Sí. como dice la Jimé. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy día y especialmente a Sergi. Gracias a José también y un abrazo. Gime. Adiós. Nos vemos pronto. Chao, estamos adiós. prontos a vernos. Chao, chao. Chao, chao.